Que Pero se yo le hago una taza grande, después te lo paso. Ah, sí, tienes razón. Me he olvidado. Bueno, no tengo, no tengo problema. Sea lo que sea, lo tomo. La lavas la, la, la, la. y luego me pones el chocolate, no hay problema. Ahí tenemos el agua hirviendo. ¡Uhú! Me encanta. Y el bidón que se por el agua. Se por el agua, no hay más. ¿Ves que no hay? Tiene que estar lleno. Y acá no hay más agua. No, no pongamos a llorar. Acá tenemos todo. Tenemos la luz. Ah, no, no hace falta. ¡Wash! ¡Wash! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Volvemos! ¡Revolvemos! ¡Revolvemos! ¡mío ¡Bueno! ¡Nos vemos! ¡Ya está el chocolate en mi tacita bebé! A ver. Lo Ojo yo... que está caliente, eh. Ok, vámonos Dale. a tomar el chocolate. Mi chocolate está riquísimo, miren. Ojo que Uf. si se vuelca te quema las piernas. Ok, ya vuela. Uf, qué rico. Bueno amigos, déjenme probar el chocolate. Adiós.